presenta al rey león en el chango ese Se van transformando. Ancho de cráneo. También cuánto mide. Distancia entre orejas y nariz porque no se dejan con mucha paz